A Gianca Filo le molesta que recorramos las escuelas y denunciemos. ¡Oh casualidad! Guagliardo nos quita tres licencias. Ahí tenés, en las aulas y en las calles. Aten Capital